Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz inicio de mes. Qué alegría podernos encontrar iniciando nuestra jornada, iniciando el mes, el décimo mes del año. Lo vamos a poner en las manos de Dios, pidiéndole al Todopoderoso, a María Santísima, que interceda por todos nosotros. Que el Dios de la vida, el Dios Todopoderoso derrame bendiciones espirituales y materiales sobre todos. Cada uno en un momento de silencio, órele a Dios, háblele al Señor. Pongan en las manos de Dios sus proyectos, sus sueños, sus intenciones, todo lo ponemos en manos de Dios. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bueno mis queridos hermanos, hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Teresita del niño Jesús, virgen y doctora. Es un mes carmelitano, hoy la fiesta de la Virgen de nuestra, la Santa, Santa Teresita del niño Jesús. Y dentro de 15 días, Santa Teresa del Niño Jesús. Santa Teresita hoy y dentro de quince, Santa Teresa, la gran doctora, ambas doctoras de la iglesia. Teresita del Niño Jesús, francesa, del siglo XIX, nació en 1873, murió muy joven, entregada a la vida de Dios, religiosa carmelita. Nos ponemos en la presencia de Dios y aprendamos de esta santa mujer que sin salir del monasterio es patrona de las misiones. Doctora de la iglesia, que ella nos enseñe, mis queridos hermanos, aprendamos de ella, la gracia del silencio, la gracia de la oración y la gracia del sacrificio. Santa Teresa, ruega por nosotros. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 24. En aquel tiempo los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo, miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño ninguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les sometan los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría, el Espíritu Santo exclamó, «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos». Y las ha revelado la gente sencilla Sí, Padre, porque así te ha parecido bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo Sino el Padre Ni quién es el Padre, sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos Les dijo aparte Padre Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús me agrada mucho mis queridos hermanos que el Señor nos aterrice porque a veces medimos el éxito en la vida por de pronto resultados económicos, resultados académicos, por cifras, números y el Señor nos aterrice y nos dice, mire la mayor alegría es que el nombre nuestro esté escrito en el libro de la vida. Lo demás, los milagros, las cosas materiales que se hagan. Además, todo pasa al un segundo plano. Lo más importante es que agrademos a Dios. Y propongámonos en este mes de octubre agradar a Dios que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Que la Virgen María nos enseñe a hacer la voluntad de Dios. Que Santa Teresita, el niño Jesús, ruegue por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los bendiga. Feliz sábado para todos.